Buenos días a todas, a todos. Eh, estamos acá empezando esta mesa eh, organizada y coordinada por el Grupo de Trabajo de Ecología Política que, que nos este, con, convoca en, en el trabajo conjunto con, con compañeras y compañeros. Eh, lleva por un título general, está dentro del eje que se llama Naturaleza, eh, Ambientes y Disputas por lo, por lo Común. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar este, intercambiando eh, ideas desde el grupo de trabajo con eh, tres compañeras, y un, y un compañero, dos, o sea, dos compañeras y dos compañeros. Eh, en primer lugar, después voy a ir presentando sucesivamente a quienes van a ir haciendo uso de la palabra, Va eh, a hablar la compañera Aida López, que ella es este, docente del posgrado en Educación Ambiental de la UACM eh, y del Grupo de Investigación de Ecología Política de esa universidad y también integrante del Grupo de Trabajo de Ecología Política de, de CLACS. Bueno, Aida... Bienvenida, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. Eh, ¿Me pueden poner la presentación, por favor, ahí atrás? Gracias. Eh, bueno, pues buenos días a todas y a todos. Eh, la verdad es que es muy emocionante volvernos a ver ¿no? cara a cara después de dos años de de webinars y reuniones virtuales, etcétera eh, Así que, bueno, me emociona mucho estar aquí y además estar compartiendo con los compañeros del eh, GT de Ecologías Políticas del Sur, eh, un GT en el que nos integramos hace relativamente poquito tiempo. Y bueno, les voy a presentar una experiencia que tuvimos de formación con estudiantes de la UACM, del posgrado en Educación Ambiental, eh, utilizando las plataformas eh, que han surgido en los últimos años para documentar conflictos socioambientales en diferentes partes del mundo y observatorios eh, sociales también de conflictividad socioambiental como parte del proceso formativo de los educadores ambientales. ¿no? En, en la UACM, vale decir, tenemos una perspectiva eh, de la educación ambiental bastante crítica, que no solamente busca eh, generar procesos, digamos, de, eh, para mitigar o para paliar los efectos de la crisis ambiental, sino generar una profunda reflexión acerca de esta crisis, ¿no? justamente como crisis civilizatoria, como la han nombrado muchos autores. Eh, y esto nos lleva a también eh, trabajar con los estudiantes este proceso de visibilización de la conflictividad socioambiental como parte de la crisis ¿no? este, en diferentes ámbitos. ¿no? Entonces, bueno, este es un, un trabajo, como les digo, que realizamos el semestre antepasado, que, bueno, también eh, utilizando un poco eh, la, la virtualidad y las plataformas digitales, porque estábamos trabajando justamente eh, pues a distancia con los estudiantes, ¿no? entonces eso nos nos complicaba y, y tuvimos que hacer ajustes también en los procesos pedagógicos y de trabajo. Bueno, eh, comentarles primero un poco, a ver, creo que tenemos aquí un problema. Ahí, ahí. El objetivo de este proceso, ¿no? Eh, bueno... Eh, como les decía, tenía que, tiene que ver con el proceso de formación de los estudiantes de eh, posgrado de educación ambiental y utilizamos las tres plataformas que en, bueno, nos parece que están mejor documentadas actualmente, ¿no? este, que son el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, eh, el sistema de consulta de organizaciones indígenas y conflictos étnicos de las Américas, que se hace aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y el Atlas Global de Justicia Ambiental, que está alojado en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estas fueron las, las fuentes que, eh, con las que trabajaron los estudiantes. Okay. Bueno… Eh, Aquí vale la pena hacer la, bueno, la acotación o la aclaración de que no solamente consideramos que las plataformas son eh, herramientas comunicativas, ¿no? sino que eh, en particular estas tres han sido eh, construidas también como herramientas de apoyo a las luchas socioambientales eh, algunas de ellas como el Atlas eh, Global de Justicia Ambiental tienen una metodología de coproducción de conocimiento, ¿no? muchas de las fichas que se, que se han generado sobre los conflictos socioambientales se han hecho en conjunto con organizaciones locales, con comunidades que aportan sus testimonios, ¿no? entonces eh, bueno ahora lo voy a presentar un poquito más adelante cómo, cómo, se, cómo se construye ¿no? el, el Atlas. Bueno. Eh, obviamente, eh, esto desde una perspectiva del de, eh, pensamiento ambiental crítico que también va a visibilizar las relaciones de poder ¿no? y los conflictos que están eh, eh, surgiendo en los territorios en diferentes ámbitos del planeta. Bueno, Entonces, por un lado tenemos el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, este es un espacio que tiene más de 20 años, ¿no? que ha sido construido a partir de diferentes procesos investigativos ¿no? de, de muchos eh, especialistas que están trabajando en eso, y esto le permitió a nuestros estudiantes… Eh, la discusión de los vacíos en los instrumentos institucionales de regulación ambiental. Muchos de los conflictos mineros que están registrados en este observatorio tienen que ver justamente o con el vacío de legislación ambiental ¿no? que, que, que existe en muchos países de América Latina, o bien con la impunidad ¿no? y la violación a la legislación que pues, de alguna manera se, se solapa o se tolera desde las diferentes eh, instituciones gubernamentales. ¿no? Y la falta de acceso a la justicia también es algo que visibiliza este observatorio. Entonces, esto ayudó a los estudiantes a comprender que eh, la problemática ambiental no es solamente una cuestión de gestión ¿no? de, de leyes o de instrumentos eh, eh, legislativos, porque en los territorios se dan precisamente todas estas contradicciones ¿no? la, la, y la impunidad también, ¿no? eh, que, es, que deriva en una violación sistemática a los derechos colectivos de, de las comunidades y de los pueblos de la tierra. Bien. Por otro lado, está el CISET, ¿no? ¿no? el Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos Étnicos en las Américas, que como decía, está alojado en el Instituto de Investigaciones Sociales aquí en la UNAM. Este observatorio, bueno, este sistema de consulta tiene registrados actualmente unos 125 conflictos de, eh, que involucran población indígena en México. Esto de la numeralia es algo muy complicado, ¿no? en México… Yo creo que probablemente es uno de los países donde más observatorios se han desarrollado, en diferentes instituciones, principalmente educativas y de derechos humanos. Eh, y bueno, las cifras varían muchísimo, ¿no? O sea, tenemos desde eh, plataformas que han registrado más de 800 conflictos en un lapso de 12 años, eh, están los 500 y pico que registró Víctor Toledo también y su equipo de investigación, esta, bueno, este el CISED no tiene, como les decía, 125 específicamente de población indígena. Y bueno, esto también era relevante en el caso de, del trabajo que hicimos, porque se trataba de que los estudiantes también ubicaran la importancia de la diversidad biocultural ¿no? y la conflictividad que está asociada a esta diversidad. Entonces, era especialmente importante eh, pues hacer hincapié. En, en los conflictos que involucran a población indígena. Eh, bueno, y por otro lado, la tercera plataforma que se utilizó fue el Atlas eh, Global de Justicia Ambiental. En este momento el Atlas tiene 182 conflictos de México eh, y de los cuales 102 son, involucran a población indígena. Eh, este Atlas tiene una metodología un poco distinta porque se basa en el el registro de los conflictos por categoría y por eh, mercancías, ¿no? o sea, las mercancías que están en juego eh, en la conflictividad y el tipo de conflictos, o sea, si son conflictos por el agua, por la minería, por eh, la infraestructura, por la industria, etc. ¿no? Pero esta plataforma permite eh, desarrollar bueno, una ficha donde encontramos información cualitativa bastante importante, ¿no? A diferencia de las otras que se basan como más en, en los números, ¿no? este esta eh, permite un análisis más tipo etnográfico, en algunos casos, y un seguimiento, eh, por ejemplo, de los discursos, de los lenguajes de valor que utilizan los defensores, ¿no? además de que eh, incluye también fotografías de las manifestaciones, de las pancartas, de las pintas, etcétera, y eso también permite hacer otro tipo de análisis más cualitativo. ¿no? Entonces, esto para los estudiantes también fue muy interesante, bueno, aquí les puse un caso que está registrado, que es el de la Nación Yaqui, perdón, no cambié la diapositiva, está un poco… Eh, bueno, este es el caso de la Nación Yaqui, que está en el Atlas, eh, eh, un caso específico de oposición a un eh, gasoducto en Loma de Bacum, en la comunidad de Loma de Bacum. ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede eh, encontrar información acerca de la criminalización, ¿no? de un preso político que tiene la comunidad, eh, de todo el proceso judicial que han seguido, etc. ¿no? Y este es el tipo de, de datos que se pueden encontrar en la, en la plataforma y esto evidentemente para los estudiantes fue sumamente importante, ¿no? eh, poder comprender como en los procesos de defensa territorial hay muchísimos eh, actores y muchísimos procesos involucrados que, eh, que además rebasan en la mayoría de los casos, por ejemplo, en las soluciones o las, la pretensión de solución por la vía de la compensación. ¿no? Hay muchas comunidades que no aceptan la compensación económica frente a un daño ambiental, eh, ya sea real o potencial, eh, que no están dispuestas a vender su tierra por ningún precio ni arrendarla ¿no? en, en muchos casos entonces esto también nos permite visibilizar estas respuestas que surgen desde los territorios y de las desde las resistencias ¿no? y obviamente para los estudiantes fue realmente importante ¿no? algunos ya empezaron incluso a plantear sus proyectos de tesis de grado a partir de la información que han encontrado en estos en estas plataformas. ¿no? Bueno, la metodología fue hacer primero un seminario de carácter teórico, ¿no? basado en bueno, conceptos fundamentales de la, de la ecología política, eh, después una introducción al uso de las plataformas y de los posibles usos de los datos, y por último tuvimos la oportunidad de hacer un taller eh, presencial, que fue la única actividad presencial que pudimos hacer en el semestre, con eh, Daniela Del Bene y Yannick Daniot, que vinieron de Barcelona. Eh, ellos son moderadores y la coordinadora del Atlas de Justicia Ambiental, y ellos pudieron explicar justamente el proceso de eh, conformación de la, de la plataforma. ¿no? Eh, bueno, esto también despertó un gran interés, eh, sobre todo los estudiantes decían, bueno, es increíble que haya personas en otros lugares del mundo, que saben más de México que nosotros ¿no? y de lo que está pasando, de las problemáticas, de la defensa de las poblaciones, etcétera. Entonces, es algo que también ha motivado mucho, por ejemplo, la deriva de proyectos de investigación más hacia la educación ambiental no formal, ¿no? es decir, con organizaciones sociales, con comunidades, etcétera. Bueno, eh, entre los resultados que les puedo compartir, eh, pues estos, eh, los estudiantes estuvieron trabajando entonces a lo largo de todo el semestre, hicieron también una vinculación de los conflictos socioambientales con las áreas naturales protegidas y con las áreas de interés de protección en México, eh, hicieron una reflexión bastante interesante y bastante profunda acerca de la importancia de la defensa de la bioculturalidad, es decir, poder vincular ¿no? estos dos aspectos eh, de la diversidad biológica con la diversidad cultural, que sobre todo en México tiene una importancia pues, crucial, y cómo la defensa de los territorios que se hace desde las comunidades y desde las organizaciones locales pues abarca un amplísimo espectro de valores, ¿no? que no son ni crematísticos, ¿no? monetarios, sino que hay estos valores vinculados a la cultura, a los sitios sagrados, a, a, a la preservación de recursos, bueno, que llamamos recursos, pero para ellos son bienes ¿no? como los bosques, como el agua, las fuentes de agua, etcétera, ¿no? eh, bueno, y eh, también permitió la comprensión de la idea de justicia ambiental más allá del ámbito jurídico. ¿no? Una de las cosas que nos hemos encontrado también muchas veces es que cuando hablamos de justicia ambiental se suele asociar al tema de la judicialización de los conflictos, ¿no? es decir, ¿por qué eh, no se hizo la consulta previa o por qué no se hizo adecuadamente o por qué se violó tal artículo de la legislación ambiental, etcétera? pero obviamente el concepto de justicia ambiental es muchísimo más amplio, ¿no? mucho más abarcativo y estas plataformas permiten visibilizar eso también. ¿no? Eh, bueno, y otra cosa importante, el, el, el metabolismo social, o sea, la idea de metabolismo social… Eh, y su vinculación con los conflictos, no, es decir, cómo eh, la mayor demanda de ciertos insumos ¿no? para, para la industria o para el mercado internacional está generando presiones de determinada forma, por ejemplo, la minería, o por ejemplo, el agua, ¿no? en el caso del norte de México, esto es muy importante, bueno, y en el sur también, eh, la presión sobre los bosques o por el cambio en el uso de suelo, ¿no? lo que está pasando, por ejemplo, con todo lo del agronegocio del aguacate en Michoacán. ¿no? Hay, hay toda una presión para cambiar el uso del suelo forestal hacia el agrocultivo del aguacate con toda clase de actores involucrados, ¿no? incluido el crimen organizado. Entonces, eh, complejizar también los procesos de, de lucha socioambientales ha sido muy importante para la formación de los estudiantes. Y, por último, no sé cuánto tiempo me queda dos minutos, bueno. Eh, por otro lado, entender también ¿no? cómo eh, es importantísima la generación de estas cartografías ¿no? críticas y participativas eh, para ir construyendo alternativas. Eh, bueno, ayer hablábamos ¿no? de que no solamente tenemos que visibilizar los conflictos y todo el drama que está ocurriendo en los territorios, sino también las alternativas, y esto es algo que algunas plataformas también registran. ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que hacen los defensores de los territorios en términos, por ejemplo, de ordenamientos territoriales participativos? ¿no? O sea cómo ellos empiezan a generar esta idea de reconocimiento del territorio y reordenamiento de sus actividades, cómo empiezan a valorar cosas que antes no tenían contempladas. ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, en el caso de, las, de los conflictos urbanos ¿no? en México, en la Ciudad de México, han surgido recientemente, en los últimos años, varios conflictos muy, muy importantes y eh, llama la atención que en algunos de ellos, por ejemplo, hay una reivindicación de ser pueblo originario. no, Ser pueblo originario en medio de la Ciudad de México, este, como está ocurriendo en Joco ¿no? o como está ocurriendo en Xochimilco, es realmente cómo las luchas socioambientales están reconfigurando el pensamiento de eh, las comunidades y de las organizaciones sociales hacia cómo se conciben a sí mismos y cómo se imaginan también en el futuro. ¿no? Entonces, esto también ha sido muy impactante para los estudiantes, algunos de ellos ya están trabajando ¿no? Con, directamente vinculados a estos movimientos sociales y bueno, pues eh, seguimos en el proceso de construir conjuntamente el conocimiento, la comprensión de la conflictividad ambiental y las alternativas. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, a Aida. Eh, bueno, me olvidé de decir que vamos a la metodología que les proponemos, es así, vamos a hacer las cuatro exposiciones con 15 minutos cada uno y después hacemos este, la ronda de, de, de comentarios y de preguntas en general, me parece que va a ser más, más rico así. Entonces ahora vamos a escucharlo al compañero Felipe Milanés, que él es... este profesor, docente e investigador de la Universidad Federal de Bahía y es este, co-coordinador del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas de la Vía Yala. Felipe. Gracias, Horacio. Eh... sabemos dónde qué apunta lo oh. hey. op eh, muchas gracias Horacio que este es un momento tan importante tan que tan raro no de estarmos juntas acá presente qué gran placer estar acá con Denise, Aida, y ustedes todos que, que, que pudieron venir, estarmos juntos. Uh, la idea de esta presentación, bueno, es, es una presentación que lo hago personalmente en un momento de mucha dificultad. ¿sabe? Y es uh, todo el proceso también. Así. Primero que es una presentación sobre una persona que está muerta. Y eso nos pone cuestiones éticas eh, muy delicadas. Después, eh, so, yo eh, hace un, un par de años que quiero ayudar a, a intentar organizar un libro de Héctor, porque lo sentí que, que él no tuve tiempo en su vida de hacer Y he invitado a Facundo Martín, que fue dirigido por él en su tesis. Y Facundo también este año tuve problemas eh, muy delicados de salud de su padre y no ha podido eh, dedicarse tanto también. Y, y otra, yo estoy en un momento en que dos amigos personales probablemente fueron asesinados en la Amazonía antes de ayer. Entonces, nos hacemos preguntas muy profundas así, sobre por qué estamos acá y, y cómo estamos haciendo también, ¿no? ¿Para qué sirve la ecología política? ¿no? Eh, ¿Y cuál es nuestro rol? Eh, y ahí, desde distintas posiciones donde estamos. ¿no? Yo soy investigador de una universidad pública y he entrado en la academia desde la ecología política. No tenía chance de entrar en una academia en Brasil, que es extremadamente colonial y conservadora, sobre todo la del sureste, por las carreras tradicionales del departamento. Uh, yo vení de una experiencia de trabajo con periodismo y las luchas indígenas, y muy involucrado en la lucha del campo, en la lucha contra, contra la violencia de defensores, y, y teniendo amigos asesinados en Brasil también ya en este tiempo, y en un momento salí del país para hacer estudios en Europa. Y ahí tuve la chance de conocer la ecología política. Fue en ese momento que conocí el trabajo de Héctor y me encantó personalmente. Cuando regreso a Brasil, hay un, un, un sitio en Brasil que es uno de los centros del mundo, como Tenochtitlan, ¿no? como Cusco, que es Bahía, que es un lugar muy abierto, muy abierto en, en, en, en la perspectiva universitaria. Y ahí tenía una carrera... Eh, tenía una posición de profesor de descolonización del conocimiento y sociedad y ambiente y no lo podía creer que era posible trabajar con descolonización en ecología política y desde ahí y, y luego que yo ingreso en fin, en los últimos días de 2015 luego en el principio de 2016 Héctor Alimonda estaba haciendo un viaje en Bahía y fue al sur de Bahía, tuvo problemas y no, en Bahía no existe por acaso. ¿no? Él de alguna manera fue traído para, para Salvador y yo lo llevé para el recóncavo de Bahía, que es un lugar de mucha fuerza espiritual. Es el centro de la potencia del candomblé, de las energías de la lucha negra ancestral. Era ahí donde yo estaba trabajando. En el primer día que llegamos a Santa Mara, eh, con un par de amigos fuimos a la casa de la familia Veloso. Él estaba Caetano Veloso, pero la entidad superior de Bahía, que es María Betania, que es una, una entidad sobrehumana. Y Héctor tenía, eh, por toda su vida quiso conocer María Betania, entonces fue algo espectacular. Pasamos un día mágico ahí eh, en Bahía, los dos gringos, porque yo soy del sur de Brasil también, ¿no? absolutamente fascinados, con esta energía y, y, y nos quedamos muy amigos. Descubrí que éramos hermanos de Orixá, de, de hijos de Oshosi, pero luego Héctor se enfermó y el cáncer fue muy rápido. Fue el tiempo también que conocí el libro, entonces fui, yo fui a conocer el trabajo de Héctor desde uh, sus últimos trabajos, intentando conocer a su trayectoria. Eh, y, a, y, a, y, y, y después en el trabajo que estamos haciendo colectivo en el en el GT, hemos discutido mucho eh, todos yo Denis, Deni, Mina, toda la uh, Horacio, to, todo todo el grupo, no de verdad así que, que estamos Uh, tentando encontrar nosotros qué que trabajo hacemos de ecología política, ya que tenemos mucha vinculación con las luchas, muchos compromisos, tenemos la desilusión de una academia que ya no, que, que, que, que se esgotó, se agotó ¿no? de una cierta manera, así como los partidos de izquierda que no supieron renovar sus, sus dimensiones, y hemos pensado mucho sobre... Eh, discutir ampliamente la ecología política y desde ahí... Yo regresé a, a pensar la importancia de sistematizar el trabajo de Héctor eh, de al, alguna manera. No in, promocionar tanta interpretación, que yo pienso que yo tengo mucho límite teórico para comprender mucho de que él ha aportado, pero de organizar a sus artículos que están dispersos por muchas publicaciones. Y esto, y, y esto de ahí viene una propuesta de un libro, inicialmente era un libro de antología como Claxo tiene, eh, pero trabajando más, buscando, haciendo una, una, una, una investigación de todas las publicaciones de Claxo, he encontrado una, una posibilidad de un libro de legados, a donde presentamos los, los, eh, una, un conjunto de las publicaciones. Eh, Brevemente les voy a, a presentar un poco cómo estamos trabajando este conjunto, una estructura inicial y, y una mirada que lo veo de, de, una, de inspiraciones que vienen de Héctor. Yo no tengo, yo no tengo eh, muchas intenciones académicas, no me importa mucho eh, hacer tradiciones académicas, pero pensar que podemos desde nuestros puntos a, a, a promocionar cambios, sobre todo en, la, en el camino de descolonizar a la naturaleza y construir futuros comunes. Y pienso que, que al final del trabajo de Héctor, él estaba caminando en una dirección y que, y que de ahí vienen muchas de las posibilidades de lo que estamos haciendo. Sí. Eh, una pregunta en ese sentido es, ¿cuál legado de Héctor? ¿Qué deja a Héctor? Héctor, que, que fue, tuve una, una trayectoria de vida eh, de mucha turbulencia política, mucha violencia, Hay, tuve experiencias que, que hoy yo me identifico con Bolsonaro y la amenaza de un golpe en Brasil, porque Héctor sufrió golpe en Argentina, sufrió golpe en Chile, llegó en Brasil en, en una dictadura, entonces yo, tengo, yo crecí en un momento muy privilegiado de Brasil, y tengo mucho respeto por alguien que ha atravesado tanto tiempo de dictaduras ¿sí? y ha, ha, ha supo crear un pensamiento en una vida en una ciudad que es muy linda, pero es muy hostil. Río ¿no? de Janeiro no es un lugar fácil, es una corte decadente, una monarquía complexa, sabe Es muy difícil eh, pensar en Río, con todos los grupos que hay en Río, al mismo tiempo que es también una ciudad muy abierta. Y, y, y que tiene muchas posibilidades. Pero seguramente fue difícil para Héctor encontrar su espacio como un argentino en Río. ¿no? Eh, un, un, un camino inicial es las fa algunas fases que, que hubo el trabajo de Héctor. De un pensamiento crítico sobre la izquierda, se va a buscar Mariate, se percibe los límites del marxismo. Uh, Nortecéntrico para comprensión de las luchas acá, uh, y ha producido una serie de trabajos eh, muy importantes, sobre todo de inspiración, de cierta forma, gramsciana, y ha publicado en Brasil, ahí un privilegio para nosotros de Brasil, una mini biografía de Mariata que todavía no existe en castellano. Uh, Héctor, en un segundo momento de vida, eh, eso trabajo sobre imágenes, historias también. Facundo y Gaby Merlinsky han organizado, eh, y Catalina Toro, han organizado un mini dossier de Héctor en la revista Alternat Nautas. luego después de su muerte, en 2017. Y ahí ellos lo hacen, una, una presentación también, que me inspira un poco lo, como la organización de la idea que estoy compartiendo con ustedes. Y, y, y ellos muestran un poco, como Héctor, la nostalgia de Argentina que sentía en Brasil. Eh, les aconsejo mucho leer Puig. Yo estoy teniendo una experiencia contraria de estar en Buenos Aires con nostalgia de Bahía. Y, y Puig me, me, me está enseñando un poco de esta vida a, a, a distancia. ¿no? Y, y, y hay unas conexiones, porque ahí en Río... Héctor Ab escribe sobre la campaña del desierto, me inspira a, a trabajar sobre eh, el genocidio en Argentina y también en, en, en, en México y, y otros países de América Latina. Y hay una, un tercer camino que viene desde los años 2000 eh, y, y vamos a pensar que Brasil es un país donde el, el tema que coloco en los 90. Hubo una transformación tremenda por la destrucción de la Amazonía, por Río 92. Eh, eh, un, a, a, Brasil tiene un, un, un ambiente muy fuerte y Héctor seguramente ha participado de ese ambiente, con, a donde estaba en la Federal Universidad Rural, que tiene una presencia muy fuerte de campesinos, MST, conoció... Uh, la gente que conoció Chico Mendes, el legado de Chico Mendes, que en Río especialmente es muy fuerte en Brasil, mucho más que otras partes de Brasil. Uh, y Héctor ahí tiene una, la proximidad de pensar la ecología con contacto con grupos intelectuales en Río muy dinámicos, también muy activos desde un punto de vista uh, activista, como José Pádua, que es un gran historiador ambiental en Brasil y fue. Eh, el fundador, hoy, hoy ya no tiene eso en su currículo, pero fue, eh, perdón, José Pado fue el primer presidente o director de Greenpeace en Brasil. Eh, Pado viene más del activismo y después se va para la, la historia. Eh, y ahí Héctor empieza un trabajo eh, de, eh, de ecología política, empieza a coordinar el GT de Claxo. Y ahí viene una, una perspectiva personal de Héctor, que yo personalmente también lo tengo mucha admiración, a la cual la academia no reconoce. Pero Héctor ha organizado muchos libros, ha promocionado un, un giro de ideas de ecología política, ha, ha, ha invitado personas para, para venir, para compartir, y, eso, y, y, de, y de ahí vienen importantes publicaciones que ha construido un, un camino colectivo que de, es donde... Yo veo que, que, que tiene mucho este grupo, ¿no? de, de este legado positivo de, de esas acciones. Eh, eh, hizo un, una investigación en el LATS de Héctor y hay eh, 41 artículos publicados en periódicos ocho libros organizados, cuatro autorales, pero los autorales no, no, no, no hay específicamente sobre ecología política, eh, y 34 capítulos de libros, y por veces hay diálogo entre distintos artículos que hay, pero hay, hay un, una gran cantidad de material y que hay, hay que hacer un trabajo, y yo no tengo condiciones de intelectuales solo de tomar esta discusión de hacer cuál publicar, por eso... Eh, Gabi, Gabi, Facundo y quien más tiene interés en juntarse para ayudar a apuntar textos de Héctor a ser publicados. Y él, él, él, él tenía el currículo LATS, que es el currículo oficial, en Brasil, muy bien organizado por obligaciones, eso hizo fácil de organizar a sus trabajos. Su primer artículo, eso me encantó viviendo en Buenos Aires, es sobre peronismo, porque. Yo le siempre pregunto a los amigos argentinos porque no hay cómo comprender, ¿no? y, y me parece Argentina sin una discusión peronista. Y de ahí me pens pensé que es muy marcante su primer artículo venir del peronismo y terminar en la descolonización de la naturaleza, que es un tema extremadamente actual en la Argentina, mientras tiene gobierno peronista y mientras están promocionando una recolonización, una expansión de la colonización de la naturaleza. Eh, lo, algunos de los libros y para terminar, uno de los caminos que no estoy, no como les decía, en, dentro del pensamiento de Héctor, pero cuando Héctor empieza a trabajar sobre la descolonización de la naturaleza y los aportes de, del grupo Modernidad-Colonialidad, Ahí viene una tarea y que pienso que inspira mucho, y muchos de nosotros en el grupo estamos haciendo, que es las prácticas de descolonizadoras. Y, y en Brasil estoy trabajando mucho con arte indígena, artistas indígenas. Este es un trabajo de Arisana y pienso que trabajar la descolonización no es un proyecto que va a venir de la academia, pero es un proyecto colectivo y que tenemos que tener una participación amplia y este trabajo de Arisana también lo veo mucho como este momento, un momento de luto, luto en, en castellano es luto, yo en luto hoy y al mismo tiempo en lucha, ¿no? lucha permanente, esta es una identidad indígena y esta para Arisana que quizás una identidad de nuestra ecología política, es ¿no? una lucha permanente. Muchas gracias y con mucho respeto a todos. Muchas gracias Felipe eh, Ahora vamos a pasar directamente A escucharla a la compañera Denise, Denise Roca Cervat Que es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana De Medellín, Colombia eh, Es integrante De la Alianza de Justicia Hídrica Y también co-coordinadora Del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas De la Via con, con Felipe Y con, con Mina Navarro Muchas gracias lo que ahora les quisiera compartir son reflexiones que venimos haciendo también como grupo, como colectivo, desde Medellín, Colombia, pero en relacionamiento con varias luchas y movimientos ambientales y académicos, académicas comprometidas y tiene que ver con pensar con el agua, relaciones alternativas al modelo de desarrollo hegemónico. Y esto me, me pone a pensar en primer lugar, eh, el agua en las diferentes maneras en que las fui desde muy pequeña, viendo, sintiendo, en el desierto de Lima, en Perú, con los pequeños cangrejos, carreteros que corrían por todas las orillas del mar Pacífico, el mar que iba y venía y me hacía pensar en las gotas de agua del caño de la casa, que a veces teníamos agua y a veces no, en una ciudad de Lima cada vez más grande, cada vez más caótica, con un metabolismo urbano que se iba comiendo el desierto. Y eso me llevó a seguir el agua en los conflictos socioambientales, primero en Perú, con la minería a gran escala en la época de los años 90, con el ajuste estructural que propuso el gobierno de Alberto Fujimori, que transformó la matriz mineroenergética del país y abrió a una neoliberalización de la naturaleza a gran escala, que nos situó en unos conflictos de vida o muerte entre las comunidades campesinas y varias de grandes empresas transnacionales canadienses, estadounidenses y cada vez unos conglomerados más difíciles de reconocer en la financiarización de la naturaleza, donde se unen varios complejos de minería y de extractivismo en, la, en el mercado y en la bolsa de valores. Entonces, pensar con el agua son algunas de estas reflexiones que nos hacen pensar el agua como naturaleza social o socio-naturaleza o naturaleza híbrida, y aquí hago, hago uso del ecofeminismo y el feminismo también humanista eh, para pensar mucho nuestra relación de cuerpos, territorios eh, y la materialidad de la vida también, cómo se transforma. El agua en sí mismo es una metáfora, es una amalgama en donde nuestros cuerpos son 80% agua, también nuestra memoria es agua y pensamos también a partir de las historias del agua. Entonces, desde ahí, desde estos cuerpos de agua, es que eh, intento pensar con el agua alternativas a este modelo de desarrollo de muerte, a una crisis planetaria que también han llamado crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y en ese sentido pensar nuestras relaciones hidrosociales, relaciones con el agua que hemos establecido los seres humanos a partir de la historia, con el derecho, con lo que llamamos el poder, que ahora es como esta amalgama del Estado, pero también es todas las grandes corporaciones y la privatización, este régimen privatizador global, pero también con la organización social los significados, los imaginarios, las epistemes, las, las ontologías y en esas relaciones hidrosociales ir viendo cómo estamos tejiendo alternativas de vida a este modelo de muerte a partir también de la ecología política latinoamericana que algo, en algo, digamos, como grupo de trabajo eh, hemos estado moviéndonos es a una construcción de conocimiento desde un sur, de un sur antipatriarcal, anticapitalista, descolonizador eh, y esto implica también descolonizar nuestras relaciones con el agua y hay tres, tres primeras relaciones con el agua que hemos identificado como grupo de trabajo eh, que hay que revisar primero es el agua desde la economía verde, todas este discurso de desarrollo sostenible en donde el agua entra como una mercancía más en el sistema, nos la venden en agua embotellada y después eh, lo que pasan a hacer es medirla, cuantificarla para poder también hacer un costo-beneficio de cuánto agua necesitamos para producir en la sociedad del consumo. La segunda es el agua desde eh, el régimen de un derecho humano privatizador. Aquí también digamos hay unos ecólogos políticos y geógrafos como Karen Baker, por mencionar a una, pero Jamie Linton del Norte Global de Canadá, que han hecho estudios de cómo el derecho humano al agua también en este momento con la gobernanza privada de algunas grandes empresas como Coca-Cola o empresas Monsanto, inclusive ellos ofrecen llevar el derecho humano al agua a personas en ciudades a partir de que puedan tener más acceso al derecho de agua ellos mismos para sus productos. Entonces vemos también una crítica a este régimen en de derecho humano sobre quién es el que está ofreciendo el derecho humano a quién y finalmente cómo se logran unos monopolios también de control. Y la tercera forma de descolonizar es el tema del bien común, pero el bien común como una igual como una mercancía, como esta idea de bien común, de conservación de grandes parques y reservas naturales, que son el bien común, pero es un bien aparentemente estatal, pero ap aparentemente igual eh, encerrado, con ciertas formas de encerramiento o muy institucionalizado, donde no se piensa desde eh, una crítica al poder ni siquiera el poder como el Estado moderno, que también es un poder que hay que darle un poco más de contenido, darle la vuelta, afianzar lo público dentro de esto que llamamos Estado, que hoy en día está muy cooptado por el Estado neoliberal o lo que va a ser el régimen de la regulación, ¿no? de la hiperregulación del mercado. Y en ese sentido, eh, hemos venido trabajando en esta descolonización, hemos identificado varias tendencias de los comunes, el agua como, como común desde este sur latinoamericano, y una es de la escuela de los entramados comunitarios de Raquel Gutiérrez, de Mina Lorena Navarro, de Lucía Linsalata, es una escuela de los entramados comunitarios que nos ponen a pensar que sobre esos de los comunes, no como una cosa sino como relaciones sociales, variopintas, cambiantes, que se transforman, que no están exentas de antagonismo, de contradicciones, de fragmentación, pero que a la misma vez, en estas relaciones sociales comunitarias, se produce esto colectivo y se trabaja en el día a día para mantenerlo. ¿sí? Vemos una escuela muy potente de esos entramados comunitarios, también como una vertiente de esa ecología política latinoamericana, que nos está dando pistas en diferentes partes del sur global, no solamente de América Latina, sino que también que nos pensemos planetariamente y, eh, y de esta manera vemos la potencia, la potencia de esos entramados comunitarios. Una segunda escuela de los comunes que hemos identificado es la de la comunalidad que también eh, como un centro México, aquí particularmente son dos que tienen una, una fuerza en México, pero que hablan de América Latina y que han hecho un trabajo de diálogo con Bolivia, con países eh, en el sur, inclusive en Argentina, en Colombia, etcétera, pero la comunalidad desde una vertiente mucho más de los pueblos de las serranías de Oaxaca y ahí vemos ya a autores como Floriberto Díaz, vemos también a Jaime Martínez Luna, a Gustavo Esteva, que recientemente falleció, y ellos pensando esta comunalidad desde esa vida cotidiana, desde esa experiencia de los pueblos, que implica unos conocimientos, unas acciones de resistencia en el territorio, en la asamblea, en el tequio, en la fiesta, la necesidad de reconocer epistemologías diferentes a la occidental, que desde lo propio están haciendo una gestión del agua comunitaria, una gestión también que implica otras formas de conocimiento que trascienden estas estandarizadas del mercado, del patriarcado, inclusive de la modernidad. ¿sí? Y digamos que en esa descolonización eh, de, de nuestra relación con el agua o relaciones hidrosociales, eh, hemos, hemos venido siguiendo varios movimientos socioambientales y unos de ellos en Colombia, otros en Perú y desde Colombia con el cinturón occidental ambiental en el suroeste antioqueño empezamos a preguntarnos qué relaciones hidrosociales los movimientos nos están hablando como alternativas a, a esta crisis de muerte y hemos identificado que por lo menos existen cuatro diferentes relaciones hidrosociales que nos pueden llamar la atención para pensar otros horizontes. La primera sí es una relación de muerte, después de un trabajo muy fuerte, etnográfico, con investigación y acción participativa, con los procesos sociales y los movimientos ambientales, identificamos que el agua está relacionada con el despojo y la colonización, específicamente con el extractivismo. Entonces, en, en Colombia los movimientos indican que el agua en el pasado se ha visto contaminada, se ha visto disminuida, se ha transformado inclusive la vida misma de las poblaciones a partir de procesos de despojo y de colonización que atribuyen a la minería. Esto, digamos, desde un punto de vista inclusive histórico, de una historia ambiental. Ese es el punto como del agua con la minería que es un punto bastante crítico, pero vemos también tres puntos de las relaciones con el agua como alternativas, la primera es que el agua la relacionan con el territorio. No se, puede, no se puede separar el agua del territorio o el agua del subsuelo y en ese sentido los movimientos campesinos indígenas hablan de que en las leyes de la minería que separan que el subsuelo es del Estado y que solamente la parte de arriba es de la población que, y que por lo tanto el Estado puede decidir si pueden explotar petróleo o no. Para los campesinos, los pueblos indígenas, inclusive los movimientos de resistencia urbano, es una falacia, es una mentira, es una manera en que quieren separar las relaciones holísticas ecosistémicas para poder expropiar territorio y poder de esta manera también causar más destrucción y muerte. La segunda es que el agua la relacionan con el alimento y el alimento como el cuidado y acá hay una potencia muy grande con la soberanía alimentaria y la agroecología como procesos de vida, de tejer otras relaciones alternativas a este modelo de muerte. Vemos el alimento, inclusive una reflexión del cuerpo, de lo que estamos ingiriendo, de todos los químicos, de las semillas que han sido patentadas, las semillas que se, se han vuelto ya esta mercancía que Monsanto controla y los pesticidas, y una gran reflexión acerca de cómo descolonizarnos de estas formas también en que ingerimos estas, estas comillas que nos dañan, y acá también el ecofeminismo dando una, una, una emergencia, dando también unas puntadas para pensar lo teórico y lo práctico acerca de estas formas de resistir y la última que, que hemos encontrado es que el agua se relaciona con la resistencia como organización social y autonomía, hay una fuerte reivindicación de que el agua es nuestra como nuestra vida, nuestra cultura, como es nuestra, nuestras prácticas. De esta manera vemos una, un entrelazamiento entre una organización que busca posesionar una epistemología, que algunos dirían ambiental, ¿no? una epistemología propia, ¿sí? y esta epistemología dicen que tiene que ver con el trabajo cotidiano de las comunidades y las resistencias de construir conocimiento también propio y de una… Eh, si se quiere, confrontación con el extractivismo académico también. Entonces vemos que en todo lo que tiene que ver con la construcción política, construcción epistémica de esa organización social que defiende el agua, también hay una profunda crítica hacia estas formas de extracción de sus conocimientos que luego también ya sea se venden, se patentan, inclusive todo lo que ha sido y lo que va a ser la productivitis de la academia y la geopolítica del conocimiento universitario y del capitalismo cognitivo. Entonces, vemos también ahí una, una fuerte modelos de desaprender, pero también de prácticas pedagógicas alternativas que nos están dando también unas enseñanzas potentes en los territorios acerca de esas relaciones hidrosociales alternativas. Entonces, un poco como en conclusión, eh, dentro de, de, de este pensar con el agua y pensar con el agua desde el feminismo con, con el feminismo y la ecología política, es que empezamos a entrelazar nuestros cuerpos con los territorios y también nuestros pensamientos con nuestras formas de de hambre, de lo que queremos también comer, cómo nos sentimos saludables, cómo nos sentimos también como cuidadas o no, y por ahí se van tejiendo unas alternativas a este modelo de muerte, a este modelo de destrucción y la posibilidad de también seguir el camino de la esperanza. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, denis muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, eh, es difícil esto de estar moderando y tener que hablar también y todo esto es un lío. Eh, encima las compañeras, y compañeros me ponen en opresión porque fueron bien respetuosos del tiempo, así que bueno. No, yo quería traer acá... Eh, unas preguntas para las compañeras y los compañeros del grupo de trabajo y para la gente que se haya acercado, interesada en las problemáticas en las que estamos. Eh, preguntas que son las que vengo trabajando y con, con, con varias gente eh, y algunas condiciones de enunciación de, esa, de, de esas preguntas. Bueno, por cierto, soy Horacio Machado, que vengo de Catamarca, de la zona andina de, de, de Argentina, del Grupo de Ecologías Políticas del Sur. Y bueno, hace rato venimos integrando este grupo también. Eh, algo así, si tendríamos que ponerle un título a esta ponencia, sería pensar la naturaleza América, así con ese juego, eh, en las encrucijadas del capital Oceno. <coughs> Eh, la situación del diagnóstico es eh, como, de punto de partida, realmente crítico. Ayer cuando hacíamos la reunión del grupo de trabajo, en la presentación decían, bueno, nuestro país está especialmente atravesado por el extractivismo, bueno, nuestro país, la violencia extractivista, etcétera, etcétera. Y, y, la, y la verdad es que eh, es eso, ¿no? Este, hoy lo que vemos es que otra vez, una vez más, como en los orígenes del sistema mundo, la naturaleza americana está en el centro de las disputas geopolíticas por la reconfiguración de la hegemonía capitalista mundial. Eh, las élites eh, racistas de, de, del norte eh, ven en la región eh, una zona de aprovisionamiento de lo que ellos llaman recursos naturales, eh, de una forma unilateral, tanto de Estados Unidos como Europa, como China, nos ven como eso. Y esto se intensifica mucho más ahora, en esta época, ¿no es cierto?, de, de pactos verdes, de proyectos de transición energética, eh, de, un, de una manifestación explícita y de un reconocimiento explícito del de, eh, agotamiento y de los límites físicos del mundo. Eh, para peor, eh, las élites locales están, eh, digamos, completamente alineadas con esos proyectos geopolíticos del norte. Eh, hay un consenso ciego, miope, eh, respecto e incondicional respecto del extractivismo. Más allá de las enormes diferencias que cabe reconocer, no quiero acá pasar por encima eso, de las diferencias que hay entre proyectos, políticas, gobiernos, procesos políticos a nivel de la región, eh, más allá de la enorme polarización que hay en términos ideológicos y políticos, toda la región se encuentra atravesada por el extractivismo. El extractivismo uniformiza eh, el escenario y el paisaje ideológico, político, geográfico de toda la región. Eh, nos encontramos entre las amenazas de, del fascismo y las fantasías del progresismo, ambos atesana, a, a, eh, digamos, atenazados por el mismo proyecto extractivista. Tanto la vieja izquierda como la nueva derecha, el único programa de gobierno que tienen es la intensificación de, de, del extractivismo. Unas a través, no es cierto, de un extractivismo desembosado que está vinculado a un estado penal, a un estado de guerra racista, patriarcal, eh, clasista, de los apropiadores contra los, contra los este, despojados. Y en el otro caso, ¿no es cierto?, en el caso de la vieja, de, de la, de la vieja izquierda, eh, arengando una ilusión bienestarista eh, de un desarrollo con inclusión social, pensando que el keynesianismo es lo contrapuesto del neoliberalismo, pensado que el Estado es lo, que, es lo antagónico del capital, eh, ¿no? y presa de la, de la colonialidad eh, del desarrollo, ¿no? Eh, siguen pensando el bienestar social y lo político de espaldas a la, a la madre tierra. Eh, la derecha casi no escucha las críticas ecologistas ni se interesa por eso. La izquierda eh, acusa al ecologismo popular eh, de hacerle juego a la derecha. Rechaza nuestras críticas por decir que es un proyecto romántico, eh, utópico, carente de realismo, de sentido político de las urgencias... Muy bueno, pero demasiado idealista e ingenuo. Y cabe preguntarse ¿no? si hay algo más realista, más material, más urgente y más prioritario que la crisis de la vida, eh, de la tierra y de la especie humana hoy en el siglo XXI. ¿Hay algo más realista que eso? ¿Es eso idealismo? Me parece que estamos justamente en esto, en una situación donde las élites de nuestra región, pero también del mundo, están perdidas en el tiempo y en el espacio. No saben de qué tierra viven y en qué tiempo vivimos. No saben de qué tierra venimos la especie humana y a qué tierra pertenecemos. En ese marco, me parece que las discusiones sobre el extractivismo eh, vienen a echar un poco de luz sobre eh, lo que se ha puesto de moda en relación a eh, lo que Maristela llama este concepto diagnóstico que, que marca la época nuestro tiempo, ¿no? el concepto de, de, de antropoceno. Porque efectivamente estamos ante un nuevo régimen climático. Eh, si nosotros hoy dejáramos ¿no es cierto? de emitir dióxido de carbono, 50.000 años la tierra va a necesitar para absorber todo lo que se ha emitido desde 1784 en, en adelante. Estamos ante un nuevo régimen climático sumamente hostil para la vida humana y estamos ante eh, una, en una era de extinciones masivas. La sex, el sexto periodo de extinción masiva, eh, el primero provocado, dicen, por acciones eh, antropogénicas. Paul Krutzen y Eugene Stormer, ¿no es cierto?, en el año 2000 eh, acuñaron esta idea ¿no? de antropoceno, ¿no? Eh, como que la huella humana pareciera que eh, ha provocado eh, una descomposición del sistema de vida de la Tierra eh, y ellos eh, lo situaron, ustedes saben, ¿no es cierto?, eh, en esta fecha emblemática de la invención de la, de la bomba de Watt, porque es ahí que se dispara la emisión de, de dióxido de carbono, alterando la composición química de la, de la atmósfera y desencadenando todos los efectos que hoy, que hoy ya conocemos, ¿no es cierto? Eh, y son eh, sumamente conocidos, ¿no? Respecto de eh, la crisis de la vida, la crisis de la sustentabilidad de la vida, de la especie humana y de todas las especies que hacen parte de, eh, la, la, del, del planeta Tierra como un sistema, como un sistema vivo. Eh, claro, desde las ciencias sociales se dice, bueno, ¿cómo es esto de las huellas antropogénicas? No? Es inaceptable pensar en una naturalización de que eh, el hombre humano, la, la especie humana es algo así como naturalmente depredadora y que ese, esa carrera evolucionista ha generado el desarrollo de la civilización a costa de la destrucción del planeta. La verdad es que Flaco favor le hace pensar en un, un antropos así tan abstracto, eh, antropocéntrico, eh, colonial, eh, patriarcal, que, que elude en realidad quiénes fueron los sujetos que provocaron este, este estado de destrucción del mundo, qué clases sociales, con qué intereses, qué tipo de prácticas, ¿no? qué condición de género, qué condición étnica, bajo qué presupuestos, bajo qué imaginarios. Entonces, este, obviamente me parece que este concepto de antropoceno eh, viene a sumar eh, una injusticia epistémica a una injusticia climática, ecológica, política e histórica. Varios autores, autoras han advertido sobre eso, ¿no es cierto?, desde Al Fatcher, a Nancy Fraser, Jason Moore etcétera, ¿no? hablando ¿no? de que eh, es preciso señalar el, el capitalismo como el metabolismo que produce el deterioro y el trastorno del sistema de vida-tierra. Bajo distintas formulaciones y modulaciones, hay autoras muy interesantes, ¿no, cierto? como François Berger eh, eh, Catherine Youssef, que hablan de un capitaloceno racial, ¿no? Para, para dar cuenta ¿no? de, del papel que tiene el racismo, la esclavitud y todo eso en esto. Eh, y, y sin embargo, bueno, eh, yo, yo quería señalar eh, en qué sentido me parece eh, justificado hablar de América como origen del capitaloceno y el extractivismo como el metabolismo desencadenante de esta, de esta, de este, de esta gran crisis traumática del sistema de vida. Eh, cuando no se hablaba de esto, en 1992, eh, Aníbal Quijano y Emanuel Wallerstein hablaban de el sistema moderno mundial nace en el siglo XVI. América es la entidad geosocial que dio eh, origen al, al nacimiento del sistema mundo mundial. Ellos ya hablaban de una entidad geosocial, bueno, por el tiempo que tengo no me... No me voy a poder eh, explayar en eso, pero es un concepto muy, muy rico y muy interesante porque justamente... Esto de una entidad geosocial habla de la correlación que hay entre formación geológica y formación social, de cómo el trabajo eh, implica eh, la articulación necesaria entre eh, los sistemas de estructuración de, de, de, la, de las sociedades con sus modos de producción económico, cultural, sus sistemas de gobierno político, con la estructuración de... Eh, los regímenes y las formaciones y el devenir geológico de la, de la tierra como sistema vivo en general. Bueno, dije que no me iba a meter, pero me metí, pero no, no puedo expone, extenderme un poco sobre eso. Pero ese concepto de formación geosocial, ellos ya estaban señalando que la conquista, invasión, invención, eh, colonización de América como gran eh, ecogenocidio y epistemicidio es el origen de una nueva era, una nueva era en la historia de la humanidad, y una era, por tanto, nueva en la historia de la tierra, porque la historia de la tierra va ligada a la historia de la especie humana, así como, recíprocamente, también la historia política es inseparable de la historia de la naturaleza. Y efectivamente, me parece que la idea de la conquista y la colonización aparece como un marcador fundamental, no, no, no solamente por el impacto de la catástrofe, que fue ¿no es cierto? la gran masacre, esa guerra contra la tierra, contra las mujeres, contra los pueblos y las agroculturas de, de, de todo el mundo, que crea un, un Antropos que configura un nuevo régimen de subjetividad en base a la lógica del conquistador y que piensa la naturaleza como objeto de conquista. Eh, me, me parece que, que ahí hay una estructuración de una matriz de relaciones de poder que, que, que implican eh, nuevas prácticas sociales que se sedimentan en subjetividades e institucionalidades, nuevas prácticas y nuevas tecnologías y nuevos modos de concebir la existencia humana. De ahí, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, se, estamos la tierra bajo el dominio del ántropos, que se, eh, desde el siglo XVI al siglo XXI lo vemos saqueando tesoros y obras de cultura, explotando yacimientos mineros, desmontando bosques para plantar monocultivos, traficando cuerpos humanos esclavizados, quemando carbón, más tarde petróleo, minerales radioactivos, usurpando tierras, dictando credos, leyes, monedas, eh, hasta todos los confines de la tierra en nombre del progreso de la humanidad, imponiendo soberbiamente nombres a pueblos, geografías, trazando mapas para los nuevos eh, dominios que ellos entienden ser sus descubridores, ahora también imponiendo el nombre de una nueva era geológica e y ofreciendo soluciones geoingenieriles para eh, los desastres que ellos mismos han provocado. Esta es la historia del antropos. Eh, creo que el extractivismo, eh, digamos, antes que Gudina que y que mucha gente que ha hablado de eso, en 1980, en la historia ambiental de América Latina, Gligo y Morelo eh, hablaban ¿no es cierto? de la forma de ocupación del conquistador sobre la tierra, la forma particular de la, de la apropiación eh, y producción territorial que tenía el conquistador como una modalidad extractivista. ¿no? Eh, hablan de expolio y extractivismo, o de un exp extractivismo expoliador, y efectivamente se trata de una modalidad del territorio eh, basada en las prácticas predatorias. Eh, no hacen de territorio un hábitat, sino una zona de saqueo. Su economía no es de producción, de producción sino de espolio. Y las relaciones sociales que emergen ahí son relaciones sociales de superexplotación. ¿no? El extractivismo tiene que ver con eso, con un patrón oligárquico de apropiación y de concentración de la tierra la implantación de una economía prioritariamente estructurada en función de, de la producción monocultural de mercancías, desentendida de la producción del sustento de las poblaciones que viven en esos territorios, y el uso sistemático de la violencia como tecnología de poder, medio de explotación y control sobre poblaciones y territorios colonizados. Me parece que es eso, no tengo más tiempo, pero sí quería desarrollar esta idea de que hay eh, dos, tres dispositivos que son claves en esto. La forma mina, la forma violación y la forma plantación como tecnologías políticas de control de los territorios y los cuerpos que permitió ¿no es cierto? Eh, la, la, la gestación de esta lógica capitalocénica. Eh, la mina, la plantación y la violación tienen que ver con eso, con una tecnología que hace de la violencia un modo de producción y de depredación de territorios y cuerpos eh, inferiorizados, concebidos como objeto de saqueo, como zona de eh, explotación, puestos al servicio de un individuo absoluto. La idea de un individuo que se pone por encima de, de la vida de otros aparece como algo central. La noción de, de plantación y de mina es una continuidad de la geografía del conquistador desde el siglo XVI hacia el siglo XXI. Si hoy viéramos hoy América Latina es eso, una gran zona de mina, una gran zona de monocultivos, de plantaciones, y una gran zona de violencia contra las mujeres. Me parece que es eso. Entonces, este, eh, eso me parece que nos ayuda a pensar la radicalidad de las luchas anti-extractivistas. Las luchas anti-extractivistas no tienen nada que ver con hacerle el juego a las derechas, sino con pensar otro modelo civilizatorio, un modelo civilizatorio que, que piensa el bienestar eh, centrado eh, en, en, en, en la madre tierra, eh, que piensa la reconstitución de la comunidad de vida como condición de posibilidad para la justicia, la, la, la vida digna y la, y la, y la libertad. Por eso eh, me parece que ante estas falsas antinomias que nos muestra la crisis democrática, la crisis de la democracia de este sistema que siempre se nos ofrece, no, candidatos entre hay que votar al menos peor porque si no lo que viene es el neofascismo, eh, creo que las asambleas de, de Argentina eh, ayudan a pensar esto. Ellos dicen, tienen un lema, ganen quien gane, el agua no se toca, gane quien gane, el famatina no se toca, gane quien gane la conquija no se toca eso es otra política que nos parece que nos sale del corset entre los fantasmas del fascismo y las fantasías del progresismo los dejo acá para que lo pensemos y lo conversemos, gracias bueno entonces tenemos eh, bastante tiempo para, para conversar y y intercambiar, así que, opiniones, eh, sugestiones, eh, eh, preguntas o, bueno, es el momento para conversar, así que, no sé si hay otro micrófono o abrimos este y, en todo caso, si, quien quiera hablar, me pide el micrófono y Sí, compañero. Si te quieres acercar mejor, me parece, ¿o no? Gracias. Buenas tardes, me llamo Ángel Serrano, soy de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, me pareció muy interesante todo lo que presentaron, pero hay un punto que me llamó especialmente la atención que lo mencionaba la profesora Denise, que ella habla hablando precisamente en este contexto extractivista en el que estamos en América Latina la cuestión del extractivismo académico ¿no? y que me parece un punto que es muy interesante reflexionar y discutir ¿no? precisamente en este contexto académico en el que estamos de cómo muchas veces los investigadores vamos a las comunidades y extraemos testimonios como lo mencionas, extraemos conocimientos y cómo de alguna forma contrarrestar eso ¿No? Porque finalmente el trabajo de investigación es eso, no ir a las comunidades y obtener información y también pues la academia está bajo esta presión de los sistemas de investigación que tienes que estar produciendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Cuál es, en este contexto, cuál sería el rol pues, del, del académico? ¿no? ¿Y cuál es esa relación que entonces se tiene que establecer con las comunidades y pues con la gente con la que trabajamos, ¿no? Y eso sería. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay otras preguntas, hacemos, ¿juntamos ahí o…? Sí, Sol. Oh, hola, eh, sí, gracias. En realidad, solo como para como continuar la conversación, quería preguntar sobre este tema de, del discurso actual de pro-energías limpias, crisis climática, como todo este contexto global que, que estamos viviendo, justamente la, la aseveración del extractivismo en la región latinoamericana, pues implica la continuidad de todo este modelo extractivo y mucho más violento, ¿no? Como, como ya bien se acaba de recalcar, con mucho más énfasis en problemas del agua, que genera mayor conflictividad ambiental, etcétera. Entonces, creo que, que esto nos convoca a pensar por qué no hemos logrado salir de esa polaridad de discurso hegemónico que parece como que antes era como el pro-desarrollo ¿no? y ahora es como, ah bueno, pro-transición energética del norte global y energías limpias y carros eléctricos, entonces necesitamos más minas de litio y más extractivismo, etcétera. ¿no? Entonces, esa es la pregunta un poco, cómo, cómo dar la vuelta y evidenciar que este es un discurso absolutamente colonial y que en realidad eso, este modelo sigue violentando y e intentando destruir estos otros modelos de vida alternativos, de gestión local comunitaria, las ter otras territorialidades, ¿no? indígenas, campesinas, afrodescendientes, etcétera, y que, y que son estas alternativas locales las que de verdad sí representan una alternativa a toda esa crisis climática y el modelo que vivimos. ¿no? Entonces, creo que en estas discusiones sobre extractivismo y bienes comunes, tenemos esa tarea todavía, dando desde la academia, como organizaciones sociales y activistas, cómo desmitificar ese discurso. ¿no? Y gracias también por las reflexiones. Gracias Sol. Bueno, ¿alguien más? o Contestamos esto y después seguimos. Bueno, la pregunta aquí de, del colega Ángel sobre el extractivismo académico, que creo que ya, va, ya es como la principal reflexión ética que, que debemos hacer todos los que trabajamos en la universidad o en las instituciones, cualquier institución educativa. ¿no? Y me parece que, que justamente como dices, bueno… ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Qué hacer? Hay un asunto que parte primero que tiene que ver justamente con la posición que uno asume como investigadora, esa posición de cuidado, de ética, de acuerdos. Y esto inclusive tiene que ver con un proceso de descolonización personal, con un proceso de realmente cuestionar todo el sistema tecnológico burocrático, que es una maraña que nos, nos está todo el tiempo limitando, ya sea en la universidad, ya sea en la empresa, ya sea en la ONG, ya sea en la fundación social, donde quiera que estemos situados, ¿no? porque no solamente es una relación de jerarquía, con el sector de la academia, sino que también cada vez más hacen investigaciones ahora las empresas y las empresas contratan a la academia, pero también están contratando directamente a investigadores dentro de las empresas a hacer investigaciones donde se están llevando a cabo todas estas formas de patentar conocimientos originarios, colectivos, los priorizan. Entonces, hay un asunto que es que me, me parece fundamental, que es que pensemos eh, de, de una manera transversal nuestro trabajo en relación a estas lógicas de extracción, de a, apropiación del conocimiento y cómo buscamos me, mecanismos y formas de contrarrestarlo. Y esto es en cada asunto de la vida cotidiana de la academia también. ¿No? implica relaciones con las estudiantes, los estudiantes, esa jerarquía también, implica todo lo que tiene que ver obviamente relacionamiento con otras y otros en diferentes comunidades y lugares, también tiene que ver con lo que va a ser los mismos sistemas de opresión internos burocráticos que nos están cada vez más eh, haciendo esa tecnología de la medición, esas tecnologías en que nos quieren hacer pensar que somos competencia o que nuestros colegas son, son eh, una competencia de uno o que uno tiene que estar encima del otro, o sea, todas estas lógicas de, la, de fragmentar, de dividir no y de, y, de, y de buscar en que el neoliberalismo se ha metido en la academia y que también está corroyendo, digamos, internamente. Un asunto importante en estas formas es que, por ejemplo, en esta investigación sobre relaciones hidrosociales, nos dimos la tarea de que las fuentes sean las fuentes de los intelectuales orgánicos de los movimientos. Entonces, Yamit González, del Movimiento del Cinturón Occidental Ambiental, él acuñó un término de una alternativa geográfica. Y fue a partir de esa idea de alternativa geográfica que fuimos pensando eh, en, que, en que se gane mucha más fuerza el reconocimiento del movimiento del COA para pensar relaciones alternativas hidrosociales, alternativas con el agua. Entonces, acá hay, un, hay una situación de conscien, conscientemente toma de decisiones y conscientemente toma, obviamente, de ser vocales en, en, los, en los diferentes espacios en, do, en donde estamos, acerca de esa coproducción de conocimiento, de ese reconocimiento también de estos intelectuales que también son híbridos y también hay diferentes maneras de producir conocimiento inclusive colectivo y de autoría colectiva eh, cada vez más en resistencia a esa gran autor en mayúsculas que está ha asociado con el patriarcalismo también. Entonces, creo yo que acá hay varias prácticas feministas, prácticas descolonizadoras, eh, que podemos empezar a er, llevar a cabo en actuar con nuestros propios cuerpos y, y hacerlas presentes en, en las diferentes academias o lugares de educación en donde estemos, o si no estamos, en las ONGs, en las fundaciones o en las corporaciones también. No sé si también quisieran decir algo acá los colegas. Sí. Bueno, gracias, Denise. Sí, yo también creo que es un tema eh, para todos los que trabajamos con comunidades, organizaciones, movimientos y, y les acompañamos, pues también siempre está esta inquietud, ¿no? O sea, de cómo generar procesos que no deriven en estas prácticas de, de extractivismo académico. Yo, y no solo eso, ¿no? yo creo que también otra práctica muy común en la academia es el paternalismo hacia las organizaciones y hacia las comunidades y hacia los defensores, que tampoco les ayuda ¿no? y que tampoco construye relaciones eh, productivas y, y sanas ¿no? de, de intercambio de conocimientos. Eh, yo creo, como decía Denise, bueno, la coproducción es fundamental, ¿no? o sea… El, el conocimiento se tiene que construir con ellos, se tiene que dialogar con ellos y ellas, ¿no? se tiene que eh, trabajar en, en los espacios, en, la, en, en las comunidades, en los territorios donde están las luchas y eso es un proceso largo, complejo, muy, muy complejo, no siempre productivo en términos este, de lo que exige ¿no? la, la academia, los puntos, la producción, etc., eh, pero es muy necesario y, por ejemplo, en México, eh, bueno, lo voy a plantear al, al rato en la otra mesa, un poquito lo voy a mostrar, últimamente en, las, en los movimientos socioambientales cada vez hay más vinculación con la academia, o sea, entre los movimientos y los académicos que se convierten también en activistas no y en parte del… entonces… Eso tiene que salir completamente de la lógica de la productividad académica, ¿no? tiene, que, tiene que entrar en, en una dimensión ética totalmente distinta de para qué construimos el conocimiento, cómo lo construimos, eh, que no tenemos las verdades absolutas, ¿no? por supuesto, para nada, los académicos, como tampoco lo tienen muchas veces las organizaciones ¿no? ni los defensores, sino que tiene que haber un diálogo permanente ¿no? en, en, en esto. Creo que eso es eh, súper importante y también crear los espacios donde sean los, las propias voces de los defensores y defensoras las que se expresen. ¿no? En ese sentido, también invitarlos a los foros que vamos a tener mañana y pasado mañana, donde justamente eh, nos dimos a la tarea de invitar defensoras y defensores de los territorios a que expresen con su propia voz las situaciones que están viviendo. ¿no? O sea, dejemos los académicos de ser los interlocutores o los traductores ¿no? de, de lo que quisieron ellos decir y pongámosles los, los espacios y démosle el micrófono para que ellos mismos expresen sus problemáticas. Un breve comentario, pienso hay una conexión de, de tu pregunta con la necesaria desmistificación. Eh, es difícil hablar de una manera genérica de la academia. Eh, si vamos a, a hablar de, de la producción global del conocimiento, es nuestra lucha acá contra el norte global y nuestro posicionamiento. Eh, la descolonización de, la, de la, la, la producción del conocimiento en las universidades, así me, me, yo estoy en un momento y mi país vive en un momento que, que no, no estoy en una posición de hacer crítica a la universidad, sobre todo a la pública. Es difícil de hacer. Así, yo, las universidades inglesas, nortecéntricas, no hay que descolonizar, hay que destruirlas, ¿no? hay que llevar la, la plata para lejos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a seguir...? Manteniendo el conocimiento allá, ¿cómo se van a compartir el conocimiento? Es algo muy complejo, pero ¿de dónde estamos no? en América Latina? Universidad pública y la lucha por la descolonización de nuestros países con el conocimiento. Yo entro en un momento en una universidad donde el movimiento negro en Bahía hubo 40 años de lucha para tener acceso a acciones afirmativas, cotas, transformación de los currículos, hay un proceso muy largo de, de, de, de la descolonización de nuestras universidades que tenemos que reconocer y saber a dónde nos ubicamos ahí también. De, des de desconstruir también las bibliografías eurocéntricas, las formas de coproducción de, de conocimiento. Esto, y, y ahí, dentro de nuestro grupo, ¿no? pienso que en los últimos años, eh, muchos de nosotros estamos cada vez más encontrando eh, miradas desde los territorios. Hay muchas coproducciones de conocimiento que estamos haciendo con las luchas, pero esto hay una parte que es muy importante de la academia, de la universidad, y que tenemos que defender eh, una posición de trabajar en conjunto, no hierarquizar pero deshierarquizar, pero nosotros tenemos cómo hacer investigaciones profundas que las, que las comunidades necesitan tener ese conocimiento. Nosotros tenemos cómo hacer una producción de construcción de memoria, tenemos cómo uh, disputar a, a plata, recursos uh, para uh, transformar esos conocimientos. Eh, esa es una perspectiva desde donde estamos ubicados en América Latina. Los europeos están en crisis, ellos no saben lo que hacer. Maristela está ya en Cambridge, están perdidos. Y hoy mismo yo tuve una discusión de un, un proyecto con Inglaterra, que querían hacer un edital, trabajar directamente con pueblos indígenas en Brasil y, y, y en otros países, sin la participación de universidades de, de acá, y yo me opuse a eso, porque eso es un nuevo colonialismo, porque son contra, contra las universidades públicas del pueblo que se están descolonizando y que Bolsonaro, bueno, todos los países están intentando destruir la autonomía de esas universidades. Lo que tenemos que hacer es, es hacer esas construir esas universidades con los movimientos que ya están haciendo esto mucho tiempo. Y ahí viene la cuestión de, la, de, de, de los discursos, ¿no? eh, eh, implicar nuestra responsabilidad de eso. Eh, en, en, en, en el grupo, justo ayer, Melissa, compa de Ecuador, estuvo apuntando la necesidad de mejor investigar el fascismo también. No sabemos muy bien las operaciones, la, la relación del fascismo neoliberalismo tenemos una obligación de traer, ayudar a las comunidades a tener respuestas y circular el conocimiento. Yo pienso que este es un tema eh, muy importante. Y en el GT, también en los últimos años, se ha crecido una línea de educación ambiental muy compromisada y que están haciendo justo ahora un boletín, que el boletín ya, ya, ya empieza con tres boletines de tanto, tanta producción que tienen, y un libro, o sea, hay muchos procesos que se están construyendo y yo estoy intentando enterarme más, leer, porque en, en, en la educación ahí hay un, hay un movimiento, en, la que, en Brasil que tiene una tradición freudiana y todo, hay mucha gente que hace un trabajo magnífico ahí también. Gracias, Felipe. Yo voy a... Eh, es muy interesante esto pensar, no, o sea el tema del vínculo entre academia dentro de la trama de relaciones de poder y eso, y lo podemos seguir haciendo, pero yo quería referirme un poquito a lo que había señalado Sol eh, sobre el tema de, de, de cómo esta nueva fase del capital eh, usa la problemática ecológica como un nuevo dispositivo de, de aceleración de las mismas dinámicas de, de, de, de acumulación en base al despojo y a la concentración. Entonces, este, eso me parece que es clave que lo tengamos en cuenta, porque hay un vínculo entre extractivismo y dependencia, como una matriz geopolítica. Hay un vínculo entre extractivismo y desigualdad social, como una estructura de clases oligárquica, y hay un vínculo entre extractivismo y autoritarismo como un régimen político de las sociedades que están basadas en un patrón extractivista. El extractivismo no es apenas un problema ambiental, no podemos pensar lo ambiental por afuera de lo humano y por afuera de lo político, así como no podemos pensar lo humano por afuera de la naturaleza. Es un problema ecológico político, es un problema ontológico político. Y en este caso la cuestión, el nombre, el nombre del antropoceno habla de una catástrofe socialmente producida que tiene una historia y una geografía, pero políticamente naturalizada. ¿No? Y esa naturalización del, del antropoceno eh, pone eh, como protagonistas a las sustancias, es el carbono, dice Krutzen. No, después este, Salasiewicz dice, no, eh, es la radioactividad, este, eh, es el plástico, es el cemento. Eh. El problema no es de las sustancias, es de las prácticas que, que hicieron, qué cosas con ese tipo de sustancias. Es una matriz de relaciones sociales que destruyó el ciclo del carbono, del hidrógeno, del fósforo, del potasio que destruyó el ciclo de, la, de, de los nutrientes y la trama de la vida. El problema es ese. Entonces, este, eh, por eso es fundamental descolonizar el antropoceno, despatriarcalizarlo, ¿no? eh, hablar en concreto, digamos, de que el problema es cómo nosotros establecemos una matriz de relaciones entre los humanos y entre las sociedades humanas con el resto de las otras especies que nos hacen parte del sistema de vida tierra. Entonces, no, no, no se trata de descarbonizar, manteniendo. ¿no? Eso, es, eso es lo que está alentando una nueva dinámica de saqueo y paradójicamente, o no paradójicamente, lógicamente diría yo, eh, el tránsito hacia esta, a estas energías que se presentan como, como limpias suponen una aceleración del geometabolismo del capital, más extractivismo, una mayor intensificación de las, de, de, de, de las tasas de depredación de los territorios, de los minerales, de la energía, del agua, de los cuerpos desplazados. ¿no? Entonces, por eso me parece un poco central. No sé si alguien de acá... o Sí... Les pido, por favor, que se, se, se pueden acercar, compañeras. Vamos a hacer las preguntas así, sucesivas, así. Gracias. Primero, muchas gracias por sus intervenciones, fueron muy interesantes. Y me gustaría que tal vez pudiera la mesa pensar, bueno, decirnos qué piensan sobre, ahorita escuchando, lo de la universidad y lo de las plataformas, pues la relación como con los estados-nación, ¿no? porque no sé, de pronto, sí pienso que las universidades son territorios de, de lucha, pero también hay muchos académicos en el sur global que apoyan el extractivismo, ¿no? entonces no es como, como hay universidades buenas o malas, sino tal vez más como pegado, a mí me parece, como en la forma de la producción del conocimiento y que la academia también, por eso es un espacio de lucha también, ¿no? entonces y que está muy pegado para mí con esa noción de las fantasías del progresismo, y que por ejemplo en América Latina, pues o en México específicamente, pues hay ese nuevo nacionalismo tan fuerte, que a mí me parece tan peligroso, y bien pegadito a, a estos hechos, no y que nos impiden incluso como eh, solidaridades de clase, de otras formas. Eh, buen día, mi nombre es Gilka, Yo soy de Brasil, de la Universidad de Felipe, voy a hablar en Portugal todavía y estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos y estar podiendo compartir conocimientos, esperanzas, desafíos, eh, incluso desde Brasil. No tengo una pregunta, solo tengo mismo que eh, parabenizar la mesa por todo lo que han, han traído para nosotros, porque creo que estamos en una universidad y hablando del papel de nosotros, que somos de, de una universidad de, divers, de distintos países de América, y con este desafío de estar eh, trayendo esos conflictos y otra forma de hacer las cosas, y otra forma de hacer conocimiento en la universidad. Y acá en la mesa le trae esto como, esto es posible, ¿sí? y hay que acreditar en que esto es posible. ¿sí? Y no, entonces esta, esta experiencia que ha traído, a la colega que me olvidé su nombre, la primera, de nuestro compromiso con los alumnos, con los estudiantes, ¿sí? porque ellos es que van a ser distinto de lo que está ahí. Eh, entonces, eh, por todo lo que estamos pasando, incluso en Brasil, por la lucha que tenemos con todos esos conflictos y ahora por la lucha del conocimiento, nuestra universidad está con muchos recortes de presupuestos, uno detrás de otro. En la universidad que Felipe trabajaba antes, hay un anuncio que hasta septiembre solo pueden trabajar con el presupuesto que hay hoy entonces estamos con muchos desafíos pero estar acá hoy me ha traído esto más do que esperanza me ha traído esto que es posible entonces así disculpe tomarlo tiempo no tengo preguntas solo quería compartir la felicidad de, de encontrar personas que están en este mismo en este mismo camino sí trazando ese camino diferente gracias no sé si alguien más tiene algún comentario bueno, así. Bueno, disculpas es que creí que ya estamos muy sobre tiempo, entonces estaba ahí. Bueno, primero agradecer a la mesa, eh, me dejan reflexiones muy importantes y en específico quisiera hacerte una pregunta, bueno, a Horacio. En tu exposición, cuando nos hablaste de la tecnología de esta relación, mina, violación, plantación, si pudieras en un minuto <risa> eh, hablarnos un poco de cómo entiendes esa relación porque, bueno, yo trabajo sobre mujeres mineras y esta relación que hay entre el patriarcado y el extractivismo en los territorios. Entonces, eh, ¿cómo lees esas relaciones de dominación hacia el cuerpo de las mujeres y hacia el trabajo que realizan las mujeres en zonas rurales y en los territorios? Gracias. Eh, bueno, otra pregunta, no sé si algo sobre... Si no, sí, ya nos quedan pocos minutos. No sé si el, pues sobre el primer comentario de general quieren decir algo. Sobre... Bueno, so, entonces me, sobre el, la pregunta que hizo la compañera, eh, es eso, ¿no? Yo, yo pienso que la que la lógica de la, de la conquista... Eh, es una, una lógica que configura una, una matriz de, mm. de, de, de, de poder, como señala Quijano y como profundiza y desarrolla Rita, ¿no? eh, que condensan un, un régimen de propiedad y un régimen de poder, donde eh, la concentración latifundista de, la, de las tierras y de las aguas eh, es la condición de posibilidad para eh, la apropiación y la disposición de los cuerpos de los, de los cuerpos femeninos, pero también de los cuerpos en general so, so, eh, racializados sometidos a, a servidumbre y esclavismo. ¿no? Eh, hay un proceso ahí de, de, de, de disciplinamiento social por, por la vía del terror que analiza en varios, entre todo el antropólogo Michael Taussig, ¿no? habla de eso, de, de la pedagogía del terror, que también se, se conecta con, con Rita Segato cuando habla de digamos la pedagogía de la crueldad. ¿No? La pedagogía de la crueldad de, de cómo ejercer la dominación eh, a través de la violencia eh, y eh, la pedagogía del terror, cómo, digamos, incorporar el disciplinamiento en las poblaciones sometidas a estos regímenes coloniales. Entonces, este, eh, eh, la mina, la plantación y la violación fueron, hay que pensarlos como los primeros campos de concentración. Eh, fueron estas tecnologías que, que, se, que apeló a la, a la tortura eh, como forma de, de, de disposición y de disciplinamiento de los cuerpos. Eh, eso se fue... Eh, perfeccionando, digamos así, entre comillas, y consolidando desde el siglo XVI hasta, hasta el siglo XXI. Obviamente, digamos, las lógicas del capital fueron cambiando, obviamente hubo procesos y luchas de resistencia que llevaron a una dinámica dialéctica dentro de esto, pero si nosotros vemos hoy el siglo XXI y nos vemos la, la Gran América como una zona de, de, de violación, una zona de mina y una zona de plantaciones, porque vemos el aumento de escala. En esta, en, esta, en esta dinámica ¿no? y, y me parece que tiene que ver con eso, hay un principio eh, que lleva a la, a la uniformización de eh, los territorios y cuerpos no como, como eh, socio-biodiversidad dentro de los ciclos de la reproducción de la vida, y de la producción cultural, sino simplemente como, como recursos. ¿no? Hay una lógica, de la que habla por ahí Ana ¿no? de la uniformización como una devaluación ontológica de los cuerpos como condición de posibilidad para tratarlos como meras materias primas, como insumos productivos de, de, de, de procesos de producción eh, oligárquico. Eh, bueno, creo que es eso, simplemente es una, una, una apreciación que, que creo que, bueno, estoy trabajando en esta investigación histórica de cómo ha ido cambiando esta modulación y estas lógicas, pero me parece que son tres instituciones fundacionales de la lógica de la conquista y que hoy, en este momento, eh, lamentablemente vemos evidentemente presentes en, en nuestros territorios y poblaciones. Bueno, eso, no tenemos mucho más eh, tiempo. No sé si... si ¿sí quieres? ahí Sobre la pregunta de la compañera, que no, no escuché su nombre acerca de la relación con los estados-nación ¿no? y, la, y las universidades. Me parece una pregunta importantísima, precisamente eh, porque, bueno, desde hace mucho tiempo Enrique Leff, por ejemplo, ha dicho que la crisis ambiental es una crisis del conocimiento, ¿no? y más concretamente de las formas de producción del conocimiento. Yo creo que tampoco podemos perder de vista que tanto el Estado como las universidades son instituciones ¿no? que, que emanan de esta matriz de la modernidad eh, patriarcal, colonial ¿no? y más recientemente capitalista. ¿no? Algunas universidades están estrechamente vinculadas a las demandas y a las exigencias ¿no? de, de, de formación de el, eh, del capital, ¿no? de, la, de la industria, etcétera y no podemos dejar de, de lado eso, ¿no? Como también la formación de los Estados Nación fue dejando de lado, fue subyugando las diferentes expresiones culturales de los pueblos originarios, entre ellas sus epistemes y sus formas de construir conocimiento. Sin embargo, eso preexiste, ¿no? Este, eso sigue existiendo y es eh, una de las matrices que es necesario visibilizar y reforzar justamente en la construcción de alternativas para encarar la crisis ambiental. ¿no? Pero sí tenemos que tener como muy claro desde dónde se estructura el Estado y desde dónde se estructura la universidad ¿no? en, en esta dinámica que, que había señalado eh, Horacio. ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, tenemos que cerrar por razones de tiempo ya, pero en todo caso, estos temas vamos a continuarlos, profundizarlos, ampliarlos con la próxima mesa que va a ser ahora acá mismo, dentro de una horita Ecologías Políticas desde abajo, una praxis para nuevos mundos y futuros diferentes donde vamos a contar con la participación de Aida Luz López de Arturo Escobar, eh, Francisca Fernández Droguet eh, Mariela Gabriela Merlinski eh, y Emiliano Terán Mantovani así que vamos a seguir conversando acá mismo muchas gracias y muchas gracias.